Este es un audio blog de Academia Softseguros. Un espacio construido especialmente para los verdaderos profesionales de seguros en toda Latinoamérica. Encuéntranos en www.softseguros.com. 17 maneras para vender más seguros practicando técnicas de ventas dicen que el vendedor nace no se hace pero esto es como decir que naciste para ser un atleta de clase mundial y que el trabajo duro no tiene nada que ver con lograrlo claro que todos nacemos con diferentes habilidades pero nadie logra la grandeza sin la práctica y la práctica lo hace uno mejor independientemente de la habilidad pero tú no necesitas practicar verdad eres natural Eres un vendedor nato, puedes vender hielo a esquimales o cirugía plástica Shakira, ¿verdad? Si es así, no necesitas escuchar este podcast. Pero si deseas vender más seguros, ganar más dinero y ofrecer mejores oportunidades a tu familia, necesitas practicar. Aquí hay 17 maneras para practicar algunas técnicas de ventas y vender más seguros. Primero, utiliza un espejo. Si piensas que practicar frente al espejo es estúpido, no has entendido nada. El espejo no te da una visión mágica sobre tu lenguaje corporal o tus expresiones faciales, pero es la base para practicar técnicas de ventas. No es tan divertido como practicar con personas, pero siempre va a ser tiempo bien gastado para dedicarlo en tu desarrollo personal. Segundo, juego de roles con un colega. Los compañeros de trabajo son los mejores para hacer juegos de roles porque conocen el negocio, las objeciones y tienen experiencia con diversas situaciones que se presentan en la venta de pólizas de seguros. ¿Te da miedo la reacción de tus compañeros de trabajo si les pides que te ayuden a practicar conversaciones de ventas? Pregúntales de todos modos. Salir de la zona de confort es una de las primeras lecciones de ventas. Tercero, juegos de roles con una persona que no conoce el sector. Es probable que puedas obtener comentarios más provechosos con alguien que no entiende todas las complejidades del negocio como tú. Es la mejor manera de averiguar si estás usando el lenguaje adecuado. De todas formas, tus clientes no son tus colegas. Son personas que generalmente no tienen ni idea de pólizas de seguros. Cuarto, Grabar un video. Si eres pesimista sobre los resultados con los juegos de rol, ignora los dos puntos anteriores y considera este. Aunque no es fácil verse en el video, puede ser muy útil, ya que puedes revisar cosas como el contacto visual, confianza en el discurso y las habilidades, tu lenguaje corporal y espacios para preguntar y escuchar al cliente, es decir, conversaciones fluidas. Quinto, grabaciones de voz. Cuando observas un video de ti mismo, hay una tendencia a prestar más atención a las señales visuales Mientras que las auditivas pueden perderse. Además, es fácil usar una grabadora de voz o el celular para grabar las visitas a tus clientes. Puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Estás haciendo las preguntas adecuadas y dirigiéndote a tu cliente de la manera correcta? ¿Estás utilizando términos claros? ¿Utilizas tal vez muchas pausas auditivas como... Mm, ¿Tienes un tono de voz acorde a la situación de venta? Sexto. Lleva un registro de las ventas fallidas. Perder una venta no es nada agradable, pero es mucho peor cuando no aprendes de ella. Siempre que pierdas una venta, toma unos momentos para escribir todo aquello que pudo haberse hecho de manera diferente y tenlo en cuenta para las próximas ocasiones. El objetivo no es centrarse en lo que hiciste mal, sino asegurarte de aprender del error y probar algo diferente la próxima vez que te encuentres en la misma situación. ¿Quién sabe? podrías encontrarte con la misma persona en 6 o 12 meses. Séptimo, retroalimentación. Pide a un compañero de trabajo o al gerente de ventas que escuche algunas de las grabaciones con tus clientes y te haga una retroalimentación. El mejor vendedor del mundo siempre se beneficiará de la retroalimentación. Los beneficios son mutuos porque la persona que te observa obtiene ideas y aprende más sobre sus propias habilidades de ventas observando las tuyas. Octavo, Escribe tus propios guiones de ventas Muchos de los guiones de ventas que me encuentro no sirven para nada Eso es porque están escritos por alguien que no sabe cómo vender O usan lenguaje que no es natural para el negocio Además, si los escribes tú mismo, es mucho más difícil culpar al guión por los errores No, bueno, primero memoriza tus guiones de ventas, después improvisa La mayoría de los guiones de ventas no fueron escritos para ser tratados literalmente pero esto no significa que no debas memorizar palabra por palabra. Un buen guión de ventas es aquel que te ayuda a desenvolverte de manera sutil y precisa, usar preguntas adecuadas y hablar de temas puntuales. Una vez que te lo sabes al derecho y al revés, es más fácil improvisar sin dejar puntos clave por fuera. Generalmente, las mejores jugadas de los futbolistas son el resultado de la improvisación, pero ellos siempre tienen un plan claramente definido. Al igual que un jugador de fútbol, empieza a practicar las partes más complejas de una venta y desde ahí abarca todo el proceso. Décimo, prepara respuestas para cada posible objeción. Ten una lista de todas las objeciones que conozcas y escribe una respuesta para cada una de estas. O mejor aún, planea una estrategia que te ayude a identificar posibles objeciones para poder prevenirlas en vez de superarlas. Y recuerda primero escuchar todas las objeciones y cuestionamientos de tu cliente antes de responder uno por uno, si no, estarías dando vueltas sobre los mismos temas. 11. Presta atención a vendedores de otros sectores. Me encanta hablar con toda clase de vendedores. Me gusta fingir que solo soy un comprador regular, mientras secretamente analizo cada detalle. Cuando compro algo, pienso en todo lo que el vendedor hizo para hacerme comprar, y cuando no lo hago, pienso en el momento en que este dejó de insistir. Cuanta más atención pongas a las buenas y malas técnicas de ventas que utilizan contigo como consumidor, mejor serás como un vendedor. 12. Desarrollar una lista de preguntas. Las buenas preguntas son el truco mágico de las ventas. Pero si no preparas el show, nunca podrás usarlo. Crea una lista de preguntas para tu cliente cuyas respuestas te ayuden a cerrar la venta. Mantén la lista contigo para que puedas usarla en cualquier momento y mantener tus conversaciones enfocadas en lo importante 13 mantén tus conversaciones en la dirección correcta una de las partes más desafiantes de las ventas es poder encaminar una conversación que se ha desviado de su objetivo después de todo entre más rápido cierres la venta más tiempo tendrás para las próximas durante los ejercicios de juegos de roles dile a tu compañero que trate de desviar la conversación lo más que pueda para que practiques recuperarla y lograr así los objetivos. 14. Juego de roles otra vez. Cada cliente que te encuentras no actúa ni se preocupa por las mismas cosas, por lo cual, durante los juegos de roles, pídele a tu compañero que actúe diferentes perfiles de personas, un estudiante universitario, un padre soltero, un militar, un jubilado, etc. Tus habilidades mejoran y es mucho más divertido. Un beneficio adicional es tener una visión más acertada de lo que puedan decir y pensar diferentes tipos de personas. 15. Seguimiento a la competencia. ¿Quién dice que no puedes llamar a la competencia para obtener una cotización de una póliza? Me cuesta decir esto, pero los call centers tienen muchas ventajas cuando se trata de desarrollar guiones exitosos. Ellos prueban diferentes guiones y rutas de conversación porque hacen muchas llamadas de ventas al día, por lo cual deben usar un libreto óptimo y exitoso. Llámanos, graba la conversación y toma todo lo que quieras. Cuando combinas este tipo de estrategias con tu experiencia, cerrarás más ventas. 16. Liderar por el ejemplo. Si quieres que tus empleados sean buenos en ventas, vas a tener que ser bueno también. Y van a necesitar ver cómo tú lo haces de manera regular. Y si no eres bueno con ventas, pues vuelve al punto número uno de esta lista y comienza a practicar. 17. Agenda tu tiempo de práctica. Has leído este artículo y ahora estás inspirado para hacer algún juego de rol y convertirte en un estudiante dedicado al proceso de ventas. Solo va a funcionar si te comprometes a hacerlo regularmente. Escoge un momento durante tu semana y resérvalo para trabajar en cualquiera de las ideas de este podcast. Los pasos siguientes son. Primero. Desarrolla un plan de acción para practicar las técnicas de ventas propuestas en este podcast. Segundo, comparte el plan de acción con una persona para que te ayude a ejecutarlo constantemente. Tercero, comparte este artículo con cualquier persona que creas que pueda servirle y esté dispuesta a mejorar su proceso de venta. Y cuarto, comparte por favor este podcast si te gustaron las ideas aquí propuestas. Si quieres que tus empleados sean buenos en ventas, vas a tener que ser bueno también.